En Vegamóvil ahora es más fácil hacer tus pagos a través de Internet Banking. Solo tienes que entrar a popularenlinea.com. Una vez en el portal, acceder con tu usuario personal o empresarial. En el botón de Pagos, selecciona Servicios y Facturas. Aquí presionarás la opción No inscritos. En la columna de Categoría, oprima Dealers y Vehículos. Y en la columna de beneficiarios pulse Vegamóvil. Coloque su número de cédula y su correo electrónico. Seleccione la cuenta y el monto que desea pagar y confirme su transacción. Automáticamente el sistema te mostrará el comprobante de pago. Y lo mejor es que al pagar con Internet Banking tu pago se automatiza y de inmediato se refleja en nuestro sistema Vegamóvil por lo que ya no tienes que enviar o llamar para confirmar tu pago. Así de fácil.